Ahora voy a pasar a hacer un detallito, un detallito en diseño otoñal. Muchas veces me comentan, ah, qué lindo, me comentan que, que hago arreglos muy grandes, muy ostentosos y que, y que también quisieran ver detalles florales. Entonces, por eso decidí esta basecita pequeña, voy a meter un poquito de malla de alambre de gallinero para darle soporte, miren, es un churrito que solamente doblo. Ok, sí voy a usar mi calabaza, le voy a, con, la, con una tijera, con una navaja, voy a iniciar lo ideal, y se me olvidó, es con un clavo, con un clavo bien grueso, pero sí. le voy a hacer el hoyito y después con una estaca de madera ya es muy fácil... Qué bonito, qué bonito lo que estoy haciendo y qué bonito lo que vamos a hacer. Y bueno, este arreglo que ahorita oh, les voy a enseñar. La verdad que es como un arreglo de texturas. <ríe> tiene puras texturas. Ay, qué hermoso. Ese tiene sí lo puedo llevar. grano de café, tiene las calabazas, tiene el zempatsúchil. No, se ve perfecto. ¿Qué hago? Nada. Ahí, si quieres, bájalo. Se ve hermoso. Miren, pues muchas gracias, muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por ser parte de estas transmisiones en vivo, por estar aquí cada semana. Recuerden que yo soy Ana Galena y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para alegrar nuestra vida con flores.